Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video y en este nuevo video de hoy estaremos hablando de Five Nights at Candice 4 vengo a explicar absolutamente todo lo que sabemos de FNAF 4 como casi mucha gente sabe, este es uno de los 5 juegos que están en el proyecto Fuzzle Fanverse que creo es Cold Cautam ya que ahora tenemos una miniserie de 5 videos y en el día de hoy estaremos hablando sobre FNAF 4 pero en los otros videos Estaremos hablando de los otros juegos, los cuales son Onas 3, The Joy of Creation, In The Collection, Pop Go Evergreen y FNAF Plus. La historia de FNAF 4 se remonta en 2016 con el creador Emil Maco publicó la tercera entrega y mucha gente le pedía el FNAF 4. Pero dos años más tarde, exactamente el 1 de abril de 2018, Emil Maco subió un video a su canal de lo cual leía muchísimos comentarios graciosos de gente que le estaba pidiéndoles una cuarta. Pero al final de este video, Emil Mako dice que no que existiera una cuarta entrega, pero sí podría haber otro juego, pero no estaría relacionado con la historia. Y entonces mientras se desvanece la imagen de perfil, sale una especie de silueta de Candice. Pero al final de este video podemos ver cómo sale esta especie de ponta en Candice con una rompeta diciendo felicidad de los inocentes pero en el último fotograma podemos ver como el signo de exclamación se convierte en un interrogante básicamente nos está dando una indirecta diciéndonos que habrá otro juego en el futuro poco más tarde el 31 de agosto de 2018 evil marco publicó su primer post en reddit donde anunció oficialmente que habrá otro juego pero lo más importante de lo que dice este texto es que en este nuevo Final Cut Candy iba a estar inspirado en Sister Location y que iba a ser una especie de Frame Rome que iba a estar renderizado en Blender Cycles básicamente que va a tener los mejores gráficos igual que es más unos Remastered y al final de este post dejo un teaser nuevo que es el que estarán viendo en la pantalla donde vemos esta especie de Candy abriendo la boca y si le subimos la iluminación a esta imagen Podemos ver escrito, espero que no te hayas olvidado de mí. Un año más tarde, el 8 de febrero de 2019, Evil Mako y, y Kane Carter, el creador de Pop Ghost, estaban en directo jugando demasiados fangames. Justo antes de terminar el directo, abrió un fangame y se quedó un poco sorprendido, ya que se ve que eh, no sabía cuál fangame era ese. Pero justo antes de cerrar el juego dijo... Que ya recordó cuál juego era ese, pero obviamente era una sala del futuro Final Fantasy IV. Un par de meses más tarde, el 3 de abril de 2019, publica su segundo post en Reddit. Básicamente, lo más relevante de este post es que nos dice que el Final Fantasy 4 va a ser el último juego de la saga. Meses más tarde, el 14 de agosto de 2019 para ser exacto, Evan Maku publica Final Fantasy uno remasterizado y en este juego hay un easter egg que si te quedas mucho tiempo mirando fijamente al radio te dirá unos números, básicamente si los colocas en la GUSTON NIGHT te llevará a la NOCHE SHADOW y al completar la NOCHE SHADOW nos aparecerá una cinemática donde podemos ver el cuerpo de esta especie de nuevo candy y de fondo podemos escuchar una voz en inglés hablando en pantalla, les estaré dejando en la pantalla la imagen de esta especie de Candice extraída desde los archivos del juego una vez acabado esta persona haya terminado de hablar se nos desbloqueará para siempre la cámara 13 en el juego y en esta misma cámara podemos ver un póster colgado de esta especie del nuevo Candice diciendo HiFoom que significa "pásalo bien en español meses más tarde Exactamente el 23 de noviembre de 2019 Emil Mako publica un tercer post en Reddit Donde nos dice cosas demasiadas importantes Como que esta vez Candy será el antagonista principal que fue Night at Candy's 4 a tener minigames y que la historia de Candy's 4 no tendrá nada que ver con Mary Smith de los juegos anteriores ya que este juego se centrará en algo que no se ha centrado nunca que viene siendo Robotics Corporation la fábrica de los animatrónicos que podemos ver en las cinemáticas y al final de este post podemos ver un nuevo teaser cual podemos ver el mismo póster de la cámara 13 y también podemos ver una especie de sombra de un nuevo animatrónico en la pared pues no tiene los mismos bigotes de este candy y en un futuro Evil Maco revelaría que esta suileta pertenece a un nuevo animatrónico medio año más tarde Exactamente el 27 de mayo de 2020, Emil Marco publica su cuarto y último post hasta la fecha que ya tenía la rama del juego pensada y que había creado una página de Game Jolt de Finite at Candice 4 para tener ahí todos los posts ordenados. Aclara que el nombre de Finite at Candice 4 es un nombre provisional y en un futuro el juego tendrá otro nombre cuando publicó la página de Game Jolt en esta misma página. Podemos ver un post, pero básicamente es lo mismo que publicó en red Por último, cuando publicó esta página de GameJoy, incluyó un nuevo teaser en el cual podemos ver una especie de maletín. Y si nos damos cuenta, en el fondo podemos ver la misma sala que habíamos visto antes en el directo. Meses más tarde, el 14 de agosto de 2020, publica un segundo post en la página de GameJoy. Básicamente dice que este juego tendrá muchísimos más personajes que ningún juego haya hecho antes. Tanto humanos como animatrónicos. Y la gran mayoría serán nuevos y originales. Días más tarde, el 22 de agosto de 2020, Scott Cawthon anuncia oficialmente el, FAS, el proyecto Fastware Thunder. Y obviamente en este proyecto dice que... Estarán Five Nights at Candice 4. Y aprovechando este gran anuncio de Scott Cawthon Emil Maco publica un nuevo teaser sobre el Candice 4, Que es este que estarán viendo en la pantalla A esta especie de Candice 4 A esta especie de nuevo Candice en el suelo Acompañado de cuatro Mini Candice Aparte de este nuevo día Aparte de publicar este nuevo teaser Un tercer y último post hasta la fecha En la página de GameYolt del juego, diciendo que actualizará ligeramente el Final Candice Remastered, Final Candice 2 y finite Candice 3, diciendo que estos juegos también estarán para móviles y para consolas. También dice en este post que posiblemente habrá merchandising de Final Candice. Mucha gente sabrá que Emil Mako estaba trabajando con Key Carter para crear un juego fangame llamado. Chef Wanted pero el día 13 de febrero de 2021 fue anunciada la cancelación del fangame pero el 23 de marzo de 2021 publicaron un pequeño juego que iba a ser un mini, un mini game de Chef Wanted y al completar este juego en los créditos podemos ver un mini teaser donde podemos ver desde más cerca y pues nada chicos esto sería todo lo que se sabe hasta el día de hoy Sobre el Fight Night Alcanist 4 Agradeceré un montón que lo compartiese con sus amigos Y que les dieran un buen likeazo Y se suscribieran Ya que hacer todo esto Y recopilar todo esto Cuesta muchísimo Y algunos de los siguientes vídeos que estaremos subiendo al canal Van a ser como esta Hablando sobre todo lo que sabemos hasta ahora Pero los otros cuatro fan games del proyecto Fastbird Farmers Así que están muy atentos al canal si queréis saber todo lo que se sabe hasta ahora de los 5 fangames del Password Fanbox. No se olviden que en la descripción estará tanto mi Twitter como mi Instagram. Una vez haber dicho esto sabiendo todo lo que se sabe hasta ahora del Five Nights at Cadiz 4. Así que nada chicos, muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el próximo video de Night at Freddy's.